Mira, a propósito de Constitución, Ajá. Francis Oye lo que dicen los presidentes de Juntas de Vecinos Que es una joya Esto es una joya Los presidentes de Juntas de Vecinos de diferentes sectores De este municipio de San Francisco, de Macorís Clamaron este martes cuatro Cuatro años más al alcalde Alex Díaz Clamaron este martes cuatro años más al alcalde Alex Díaz ¿Cómo? Sí señor, aunque usted no lo crea De Ripley El pedido se hizo en un momento en que el alcalde presentaba el presupuesto a ejecutar en esta ciudad, en San Francisco de Macorís, para el próximo 2020. Vamos a mí, míralo ahí. Ahí están las imágenes de apoyo. No, no ¿Tiene hay sonido? Alguien. ¿Tiene sonido? Siempre te, estamos contigo, estaremos contigo, te apoyaremos. Digo, te vamos a hacer la campaña. Ver, ¿Está con nosotros, sí o no? A ver, María. A ver, a ver, María. A Ay, a ver María. María. Déjeme consultarlos con mi esposa y mis ¿Qué? hijos. ¿Qué? <risa> Vamos a consultarlo con Voy a dedicar a consultarlo En ese mismo tenor El comercio vino, vino. Ah, Agradezco al comercio Que vino y que se con nosotros eh, Hace unos 10 días Aproximadamente Donde estuvo Juan María García eh, Y otros comerciantes Que sería bueno que ustedes Lo aborden eh, Haciéndonos el pedido Estamos de verdad que no es nuestra intención, se lo juro que no. Vamos a ver que Dios nos depara que Dios nos, dispara, que Dios nos para. De mañana. Jamás se había visto San Francisco de Macorís con la brillantez que tiene. Y lo que a la gente eh, le duele es que aquí se dejó de dilapidar el dinero que aquí lo que querían era chelito, eh, comprita, eh, eh, ayudas, pero no ayudas para resolver problemas a gente humilde, sino a cambiarlo por un pote de ron o por un paquetito de droga. Así que, Ale, te felicitamos. Y ya tú has visto el clamor de las diferentes juntas de vecinos, de los diferentes sectores que están aquí, que es en la posibilidad que haya de que tú puedas, eh, y que esté en ti querer continuar dirigiendo este ayuntamiento, que lo haga, Alex, hazlo, porque eh, tú te debes a San Francisco de Macorís, que te vea más oh, que Alex, eh, trabajando por este pueblo que tú estás. Y eso es lo que nosotros queremos: gente seria y honesta que trabaje y que no venga a hacerse millonario con los cuartos de esta institución. Y en los próximos años que yo tengo el conocimiento, no hubiera pasado un síndico que trabajara como usted por aquí. Entonces claro, el vale, que trabaja es que merece. Me parece ¿Ustedes quieren cuatro años más? que lo que queremos es trabajo. Y usted todavía es un hombre joven, que usted estar todavía cuantas. ¿Cuántos sí, años más? De, claro. ¿Todo, años más se puede? No, todo lo que es el alcance de lo que quiere. Sí, exactamente. Nosotros necesitamos cambiar, nosotros necesitamos trabajar. Ustedes que para que duró mucho porque tiempo, porque, por la porque la nosotros para por que nos y para que trabajamos. Como la calle está estado no resolviendo en cada comunidad, en nuestros sectores, nunca se había visto cosa así como se está haciendo. Trabajo comunitario y bien hecho, porque ahora se hace un trabajo y el dinero de los sectores y del pueblo no se pierde. Como antes se pedía, ahora se trabaja como se debe de trabajar. Ah, no, no. Ya, hay mucho un grupito que no lo quiere. Ah, no si que no quiere, no está Es el que trabaja. Y no lo vamos a apoyar al día. Quiera o no quiera, y gusta sí, el que no le guste. A la gente malo que haga su cosa mala, la haga. Pero en serio, hay que apoyarlo. Bueno, bueno mis amigos, no habíamos visto. El una... amigo Francis Rodríguez me dijo no. que quería aclarar un, mira, un asunto en esas imágenes. Mira, que ustedes o preguntar ahí. Cuando en sabe, el, en el, no, sabe, ya yo, sabe. ya yo, ya yo entendí. Se supone que el alcalde está presentando su proyecto de presupuesto 2020, así es. que es una obligación a partir del primero de octubre de cada año. Y ha invitado a juntas de vecinos, pero ahí detrás está nuestro directo amigo Freddy, de la Asociación Duarte, que también pertenece a la Asociación para el Desarrollo, Rafael Fernández, quien es del, el director de la oficina de esos, te, de esos fines, y Agni Cusne. Sí, el hay, escenario que han utilizado entre, para... Entre otros. Entre, entre entre otros que el escenario se preparó, entiendo, por el alcalde para presentar el proyecto de presupuesto a instituciones para el desarrollo Así de San Francisco de Macorís, mm. pero me lucen que quedaron atrapados, atrapados, con la promoción proselectista de los presidentes de Junta de Vecinos, entre ellos encabezados por Odilín Morel, y se ven en el fondo a Freddy Martínez, a Rafael Fernández y a Agni Ponga las imágenes, por favor. Esa parte ahí es la que me preocupó, porque ese escenario, donde el protagonismo fue de quienes le estaban pidiendo que se religiera, queda mal, porque ellos fueron, el me refiero a los de la eh, coordinación. Sí. Buenos días. Una buenos días. A buenas. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, gracias, gracias. Eh, si yo, quiero, yo quiero preguntarle a, esta junta de vecinos, ¿A, a la Junta de Vecinos. A la Junta de Vecinos. Sí, que si ellos no se recuerdan, cuando Ale, está toda esa gente, por, lo mandó a morir para su casa, que esa gente mayor, y no le dio cinco centavos, y todavía es el momento que hay muchos que los eh, sacaron enfermos, y no si, ni siquiera, ni siquiera lo, lo, le dieron las prestaciones laborales que tenían. pertenecían. Y eso no se resolvió, lo Muchas de la No, señor, eso no se ha resuelto. Incluso yo soy una de las personas que me sacaron a mi del ayuntamiento. ¿Y de qué sector y, es usted? Y, y, y no me dieron nada, con 11 años no me dieron nada. ¿Y de qué sector y, es usted? Señor. ¿De qué sector es usted? No me diga... Yo, eh, no, yo soy aquí del de ensanche Del en Mirabá, ahí estaba el presidente de su junta de vecinos. Sí, sí, sí. Ah, es lo que él entiende, bueno, no lo representa. Sería importante verificar si estas juntas de vecinos que eh, hicieron esta proclama, si se quiere, eh, contaban con la anuencia de, de los vecinos. Yo Porque lo dudo, una no, junta de vecinos yo, no es un presidente, no, sino... Y es importante eh, diferenciar ciertamente el, el, el alcalde de San Francisco de Macorís ha realizado un trabajo transparente, si se quiere, sí. eh, si se quiere, porque no se, no hemos hecho investigaciones profundas con relación sí. a, a la administración. Y según lo que hemos podido ver, eh, hasta el momento ha hecho una administración transparente. Eh, yo de manera particular la califico en, en algunos aspectos improvisada. Porque vemos que hay cosas que se han hecho, luego se desbaratan para hacerse otras cosas y eso, eso implica. Ese un, fue un, su, un grado su inicio. De, de, ajá, un grado de improvisación que últimamente ha mejorado. Ahora bien, el hecho de que. Tiene una asesoría importante. El hecho de que dirigentes, eh, por ejemplo, de la categoría de, de Odilín Moreles, en esta actividad y que hayan utilizado esa, a, eh, esa actividad precisamente para eso, para hacer como, algo, como un acto proselitista. Me llama a suspicacia y quisiera que tanto los miembros del, del Consejo de Desarrollo que estaban ahí expliquen si ellos forman parte de no, esto o si fueron sorprendidos. No, eso está claro, Porque eso es está claro. claro. Ahí no, se ve cual, montado, cual, en esas imágenes se ve montado el evento, el evento en el sentido de pedirle al alcalde que se relija Sí, no. pero cuando hay que resaltar ¿Sí? y cuando Yerjan pregunta que si hay que preguntarle, valga la redundancia, a, la, a las personalidades que están ahí... Uh -huh como el señor Freddy, Rafelito y, y la señora... Eh, Agni Kushner. Eh, o sea, queda claro cuando Odilín hace referencia que es la Junta de Vecinos. O sea, ella como en, en que la encabeza, presidenta de, de los diferentes Juntos de Vecinos de la ciudad. ¿Qué tiempo tiene hace, Odilín eh, como presidenta? Bueno, yo estaba chiquitico <risa> cuando yo escuchaba eh, a <risa> Yodilí eh, yo. Morel, la presidenta <risa> de la Unión Entonces, de Juntos. Eso 80. le ha ganado el hecho de que haya perdido liderazgo. De la, lo ha perdido sentido, de manera estrepitosa. Quiero referir que. Vamos a recibir la llamadita. Buenos días. Aló, buenas. Buenas. Adelante. Buenas. Eh, eso es lo que te, este pueblo quiere: que ella aspire a lo que le va a pasar en la urna. No, eso es lo que <risa> queremos: que aspire. Que eso es lo que el pueblo quiere, que aspire, para que él sepa lo que va a pasar en las urnas. Ah, ok, bien, okay. Entonces...